Bueno este vlog es un reto Y es principalmente porque me he concentrado mucho En hacer vlogs acerca de carros Me he enfocado muchísimo en eso y, Pero he perdido un poquito como la narrativa Como poder contar esas historias que antes contaba Cuando comencé a hacer vlogs Claramente, el tema de los carros tiene mucho más engagement Pero tenemos que buscar la forma de llegar a un punto medio Donde pueda continuar haciendo estos vlogs Como me gustan a mí Y poder contarles a ustedes Y mostrarles, obviamente, esta locura de carros Que no se preocupen Independientemente de todo, pues les voy a llevar a ver carros Pero antes que todo, déjenme mostrarles es algo que compré. Miren, cuando estaba en Colombia, yo tenía una de estas y esta era una de las cosas que más me gustaba disfrutar cuando tenía como momentos de estrés o quería simplemente desconectarme. Tenía una de estas, una penipoda. Y todo nació de una idea que tenía y era, ¿qué hiciste hoy para ser feliz? Como hacer pequeñas cosas en el día a día que te hicieran feliz, que te llenaran de gozo, de alegría, para que en el transcurso de las semanas o los meses uno pudiera decir, uy, la verdad, todos los días he hecho algo, algo que me, que me hacía feliz. Y esto, esta compra, hace parte de La verdad es que esta patineta me encanta, es una pendejada pero me fascina y la cuestión es que, como les dije, la idea era hacer vlogs acerca de carros pero comprar un carro aquí es muy costoso por el cambio, nosotros venimos de Colombia, peso, dólar, muy difícil, pero les vamos a mostrar carros y ya van a ver. Justo detrás mío está el sitio al que hoy los voy a traer y al que hoy los voy a invitar. Nada normal aquí es, súper normal. Pero antes vamos a tomarnos un cafecito. La primera vez que yo vi esta patineta, esta penny board, se la vi a Casey Neistat y ese blogger, este blogger que es americano, vive aquí en Estados Unidos, me fascina hay muchos que no lo conocen, a mí me encanta y es claramente la inspiración para el blog del día de hoy aunque obviamente es súper difícil compararse a Casey Neistat Casey Neistat es inigualable registrarse pues en monitor uh, I'm in, the, in the wrong place Debido al inclemente calor que obviamente hace aquí en Miami Vamos a cambiar un café normal por un ice Coffee, coffee. Bueno, mi historia es que me crecí en el lado izquierdo Me nací en Nueva Jersey Hacía arte desde hace 5 Ahora, 26 años todavía estoy haciendo arte Y ahora lo he spread en el café Que les he dicho Lo chévere de hacer vlogs es conocer gente nueva Y aquí nos recibe Manuel no Allá es A.S.C.O.F.E Pero hay café Voy a tomar un poquito de café voy A relajarme un rato porque está demasiado caliente afuera Y vamos para Weird Are y les voy a mostrar lo que hay afuera Bye bye Café listo Bueno, ya alguien me hizo señitas y me dijo que no había ningún problema en tomar una foto o unos videos de los carros que están aquí afuera y aquí afuera hay bueno hay realmente cuatro carros hay dos Porsche, un Lamborghini y un Ferrari divinos ya se los voy a mostrar bueno, muchachos, este que vende tras mío es un Lamborghini Gallardo del T570. Es un carro que para Lamborghini es un carro, es un motor pequeño. Realmente es un B10, pero tiene 570 caballos de fuerza. Y una de las cosas más interesantes de este carro es que en este momento son es los carros, podría decirse, más económicos del mercado. En estos días tuvimos una discusión acerca del Lamborghini Diablo, eh, perdón, del Lamborghini Murci. Claramente el Lamborghini Murci, el agua está entre los 250, 280 mil pesos. ¿Por qué le puse pesos dólares 280 dólares y este pues hay unas versiones depende si la caja es manual es un poco más costosa si la caja es eh, automática eh, es pues un poco más económica esto se ve que es una edición especial y aquí en Weird created obviamente no creo que haya un carro de valor puede que sí unas cosas más chéveres el es que no alcanzamos a ver hacia adentro es que ahí adentro hay unos carros que ustedes no se imaginan unos carros que ustedes no se imaginen ni yo los conozco pero arreglan los carros, los curan y los venden, o simplemente sus dueños quieren restaurar sus carros y los envían aquí porque esta gente es experta en hacer este tipo de cosas, este tipo de trabajos. Vamos para el segundo carro, Ferrari 550 Maranello, este carro es súper lindo, miren, este carro a diferencia del de Lamborghini, obviamente este es un V10, pero este es un b 12 pero tiene menos caballos de potencia, y la caja es esa caja hermosa manual que ven allá adentro, con CD, interiores en cuero miren tiene tiene como la cojinería que tiene esas correas que me parece súper bonito los carros como más más de antes que belleza que belleza y la cojinería uff deliciosa una, una belleza de carros <ríe> Se nota que estoy sudando Preguntando Se llega a Roma Y estamos dentro, obviamente, de Curated Es un sitio súper especial Porque aquí es el lugar de uno de los carros más hermosos Que yo he visto en esta ciudad Hemos estado acostumbrados a ver Lamborghinis Hemos estado acostumbrados a ver Ferrari Pero yo soy una persona que le gustan los carros más vintage Sí yo sé que ustedes en general muchas personas que están en el mundo les gusta. El último, el Lamborghini, STO eh, 2023, o sea, todo lo que sea nuevo y a mí me matan las cosas vintage. No se nota, mira, un reloj más bien como vintage, lleno de pulseras, lleno de cosas. Esa es como mi personalidad. para vale hablar tanto, Dios mío, ¿Dónde nervios que tengo de mostrarles esto y dónde estoy. que causan estar en un sitio así como este donde oh eso este lo hemos visto se lo recuerdan oh, miren hay muchísimos, muchísimos muchísimos esto es un vídeo que amerita múltiples vídeos y esa persona que acaban de ir ahí se llama John Temerian y ese hombre es un experto experto en Lamborghinis es súper famoso y súper conocido en el mundo los automóviles y bueno ahí lo pudieron ver debo decir que estos carros se ven mucho muchísimo muchísimo muchísimo más lindos muchísimo mejor aquí afuera que allá adentro adentro vieron unos clásicos clásicos este sitio es realmente es súper recomendado es me, me, me causa a mí me causa se me pone la piel de gallina como decimos nosotros me, me causa mucha emoción poder tener la oportunidad de entrar aquí y mostrarles a ustedes esto y al final, eh, el blog de hoy inspirado en Casey, la patineta y Casey es inigualable, sí, definitivamente Casey es inigualable pero este sitio se los recomiendo, no olviden de suscribirse esto me causa mucha felicidad vamos a terminar un día épico, muy buen día porque la verdad es que ustedes vieron, pudimos, lo logramos pudimos entrar a Curated y ver esos carros maravillosos Y lo mejor de todo es que vamos a tener la oportunidad de volver Y les prometo, les prometo que vamos a volver